Tenemos una posición de espera fija, activados pero fija, a la hora de restar un servicio o de defender una pelota que nos atacan. Durante el juego, esta posición de espera es mucho más activa y estamos en movimiento. Siempre vamos a tener las piernas semiflexionadas en una posición activa. La pala la tenemos siempre en el centro, tomada con la mano no hábil por el corazón para tenerla a disposición a la hora de actuar o de ejecutar alguno de los golpes que necesitemos hacer. El juego del beach tennis es un juego en que los jugadores se van alternando a la hora de golpear. Entonces nosotros debemos acompañar la secuencia de la pelota con esta posición de espera para que cuando nos llegue la posibilidad o la oportunidad de jugar estemos preparados para tomar la decisión a la velocidad correcta.